cuando decidí venir de Donosti y crear aquí mi empresa, pues eh, lo que más me llamó la atención es eso, que tenía muchas horas para mi empresa, única y exclusivamente. Yo era, diseñaba mis propios muebles y hacía mis propios muebles y tal, y necesitaba pues, más tiempo y abaratar un poco los costes, y eso te lo da, te lo da, y más tranquilidad a la hora de trabajar. Somos Baku Coupel y nos dedicamos a realizar proyectos de... de de decoración y elementos decorativos con, con productos reciclados o reutilizados. Y combinamos el diseño, la artesanía y el reciclaje, las tres cosas. Yo nací aquí, en Zabal. Cuando acabé la pues me fui a Bachiller Artístico porque sabía que quería seguir el camino artístico. Todo ha sido como muy, muy fluido, o sea, no ha sido una decisión de voy a decidir ahora emprender, sino un poco de ya lo tenía claro desde, desde antes de acabar la carrera. Yo de normal suelo trabajar aquí, me dice, se queda en el taller haciendo trabajo de, de producción y yo vengo aquí a hacer trabajo de oficina y vengo a este espacio de coworking que se hizo hace medio año igual por ahí. Está bien porque estamos más personas y conoces un poco lo que se está moviendo en el valle también y, y no estás... Tú solo en la habitación y trabajando. Termino de trabajar o estoy trabajando, me doy una vuelta. Y una idea que no salía en el taller. Uy, pues ya sale. Plan Reactivar Navarra. Nafarro A suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarro a co gobernua.